¡No, me tiro! ¿Está de frente tuyo? Métete al baño. <risa> ¡Ah, la mierda! Son tres, son tres. No. Hasta aquí, Peter, está de mí. Son tres, son tres. Oh, de ¡Tu puta madre! a uno, no, de de de Mira cómo se llama el hijo guay guay guay. guay. Ahí lo tienes, dale. Bien, eh, nos maté a vergas. Ya está ¿Ya? El otro está en NW Ay por pendejo. Entonces yo intenté utilizar esa porquería Si subes De repente te los quita YouTube Entonces Miren esto Esto es uno de las grandes Miren, este, este lag es una mierda. Ya maté a un ninja. Yo soy más ninja que ese pobre bastardo. Es que lag es, es una mierda. No me ganan. Jamás me ganan. Bueno, ya no. No, jo, pero a ti, cada jo, pero a ti, cada jo, pero a ti, cada jo, pero long time. come from Hermosamente funcionó. Me cayó la chota.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 ¡Comeo, comeo, comió, me comió, que me No me mi No, no puede ser. No, me no, no puede ser. mi por la. Por la pared que está, está hackeando. Ah. Si sí, mira, está corriendo bien rápido. Wow. <tose> no, estamos jodidos, eh. Con sí. tres o cuatro, eh. Falto. Buena, remátalo. La mierda uno. Ahí va ahí viene Ahí viene un cabrón. Lo peor de todo es que para apuntar tengo el problema. Muerte. Oye, oye, oye, ¿Y eso? Me pasar una pistola con 15 balas. Pues yo tenía una pistola y me tengo. uno con sobro. No. Ah. Fuck bitch. You're fucking, you fucking dead motherfucker. Y es que cabrón, cómo le va a ganar. Casi lo dejé tocadísimo. Ese está tocadísimo. Buena. Con la no p*** Y bueno, cayó redondito.